Bienvenido a Monstruo el Beat, mi nombre es José Rafael y esto es Microclimas Producción Musical. Quería agradecerle el apoyo a la gente que me sigue, muchas gracias a todos. Si eres nuevo, un placer conocerte y gracias por unirte a nuestra comunidad. En este vídeo voy a mostrarte una prueba auditiva que te demorará menos de dos minutos y con ella averiguarás qué da tiene en tus oídos. Después de hacerte la prueba comentaré algunos datos interesantes. Este es el tercer vídeo de una serie que estoy creando sobre cómo entrenar tu oído. Si no te quieres perder nada, puedes ver el primer vídeo aquí en la parte superior. Muy pronto subiré varias pruebas auditivas para que entrenes tus oídos y te conviertas en un verdadero monstruo del beat, identificando frecuencias, notas, acordes... Espero que disfrutes y te sirva de algo esta serie sin más demora, dentro vídeo. Antes de empezar la prueba auditiva, debes cumplir ciertas condiciones. Usa auriculares para sacarle el máximo partido a esta prueba auditiva. Así probarás tus dos oídos, juntos y por separado. Situate en el lugar más tranquilo de tu entorno. No dudes en comentarnos cuál es tu rango de frecuencia audible. Mi rango auditivo ronda entre los 20 Hz y los 15900 Hz, por lo que mi edad auditiva es de 32 años. Se podría decir que cuando uso algún DAO, no escucharía esta zona de aquí. ¡Empecemos! Un oído sano y joven detectará un rango de frecuencia entre 20 y 20 mil Hz, lo que sería equivalente a 10 octavas. Aclarando esto, voy a hablar de las células ciliadas, también conocidas como células pilosas. Las células pilosas transforman las ondas sonoras en señales eléctricas, que se envían como información al cerebro a través del nervio sensorial, para ser luego procesadas. Se estima que los humanos tenemos 75.000 células pilosas alojadas en el oído interno, pero a medida que envejecemos la continua exposición a los ruidos o sonidos fuertes, pueden romper, doblar o destruir estas células. Recuerda que el oído interno no tiene capacidad de regenerarse. Pero ya se ha creado el primer oído interno. Científicos de Estados Unidos crean un organoide con células pilosas. El avance puede conducir a nuevos tratamientos para la pérdida de vértigo o auditivo. Aquí te dejo una imagen del organoide del oído interno humano. En azul, la célula ciliada o pilosa y en amarillo, la célula nerviosa. ¿Por qué dejamos de oír primero las frecuencias altas? Los cabellos afinados a altos tonos son los primeros en encontrarse con la onda sonora. Como consecuencia, ellos experimentan más estrés y por ello tienden a desgastarse antes. Ese es el motivo por el cual las personas mayores no perciben las frecuencias altas. Eso es todo monstruo, si te ha gustado dale like y suscríbete al canal para que estés al tanto del próximo vídeo Recuerda que en el próximo vídeo te mostraré cómo identificar notas, acordes, frecuencias, etc. Para que no pares de ejercitar tus oídos. Gracias y nos vemos.